Vamos en este momento precisamente a escuchar el tema que nos trae nuestro compañero Yerjan la antigua. Adelante. Gracias, Amado. Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos hace el favor de vernos cada Bien. día. Miren, primero, las eh, elecciones de la ADP eh, ganó Eduardo Hidalgo mucho a poquito en, en, a nivel nacional. Vale decir que, como decía Jorge Luis Sánchez hoy, eh, hoy es parece un termómetro eso de, de cómo están las fuerzas de los partidos políticos a nivel de, las, de los gremios porque se unió el PRM, la Fuerza del Pueblo, todos sus candidatos se unieron, y aún así Eduardo Hidalgo del PLD eh, les ganó a, a todos juntos. Yo esperaba que, yo quería que ganara Sixto Gavín, pero sabemos que todavía Sixto Gavín no tiene la fuerza, ni, ni tampoco tiene la estructura de un partido político que lo empuje. Pero por lo menos ganó la oposición y no ganó Xiomara Aguante ni ninguno de ellos, que son parte de, de, de la misma camada del gobierno. Eso es importante. Aquí a nivel de San Francisco de Macorís ganó Robert Frías con un 67%. Eh, eh, le ganó a los demás candidatos, a Tony García, a, a todo el mundo. Eh, le voy a dar el dato ahora. Él sacó de unos 1,635 votos, sacó Robert Frías 1,100 votos. Imagínense ustedes. Lo que significa eso. Yo quiero felicitar, de, de 1.600 votos sacó 1.100 y los otros repartes. A los Tony García sacó 300 y pico de votos. Porque yo me alegro? Yo ayer mandé a votar por Robert, porque yo soy una persona de vertical. Yo no ando con... No, no, no, no. Y por eso digo, yo no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna corriente. Porque el día que yo quiero apoyar a un candidato, sea del PRM, sea del PLD, de la Fuerza del Pueblo, lo apoyo porque yo creo en los candidatos, en las personas, no en las estructuras eh, políticas. No sé si me doy a entender. Por eso yo mandé a votar ayer, le pedí a mis amigos maestros, que son muchísimos, que votaran por Robert Frías. Y qué bueno que votaron por él, porque, independientemente de que también hay que felicitar al compañero Tony García que eh, participó, yo le advertí a mi amigo Tony García que esa no era la línea que él debía to tomar, porque estaba representando el sistema de, sin, de, de sinvergüenza que se está dando en esa corriente, ofreciendo eh, eh, cargos, ofreciendo nombramientos y ofreciendo eh, llevar gente de, sacándolo de las escuelas a llevarlo a ser técnico, o sea, algo realmente rastrero, y por eso le dije no te metas ahí se lo advertí personalmente, se lo advertí públicamente y qué bueno que perdiste. Honestamente lo digo porque te estabas prestando el juego del poder, de, de, al, al juego sucio del poder político. Y eso la gente no puede hacerlo nunca. Miren que yo he tenido familiares en el poder, enquistados en el poder, y nunca me he aprovechado de eso. Ni nunca he tenido ni una botella ni un cargo en el gobierno, precisamente para poder decidir ni me inscribo en ningún partido político, porque el día que yo quiero apoyar, como lo he hecho, por ejemplo, yo apoyé a Nicolás Hidalgo eh, eh, en, la, en, la, en, en la candidatura, ¿verdad?, a diputado, y hoy preferiría no haberlo apoyado, porque me parece que está haciendo se ha convertido más de lo mismo, pero igual apoyé a Alex Díaz del PRM allá en el 2016, ¿Mm? y por eso a mí nadie me traza pauta, nadie, porque no pertenezco a ningún partido y yo tomo las decisiones que entiendo. Y por eso mandé a votar por Robert, porque entendía que representaba la mejor opción, como efectivamente lo es. Dicho esto, felicitar a Robert Frías, que bueno, asisto Gamín también, a todo ese equipo, qué bueno que los profesores le dieron una pela a ese grupo eh, que quería utilizar el dinero de, del, del Estado para alzarse aquí con esos cargos de la ADP. Qué bueno que perdieron, te lo advertí, Tony. Por otro lado, el compañero amado hablaba de Ramón Pérez Martínez, Macorís, de triste recordación, una especie de asesino que desafortunadamente murió en su cama. Y debió morir en la cárcel. Debió morir en la cárcel, ¿sabe por qué? Porque por la mano de ese señor pasó mucha sangre. Esa gente derramaron mucha sangre en los años 70 aquí. ¿Mm? Derramaron mucha sangre esa gente. Pero como estaba enquistado en el poder de Balaguer, y luego la gente cuando después de Balaguer quien le sucedió fue el el PRD eh, Balaguer se quedó con la fuerza militar con todos los militares todos esos generales eran de él que se atrevía a marcharle a una gente Balaguer nadie y así pasó lamentablemente murió en su cama qué pena pues debió morir en la cárcel pagando los asesinatos y los, y, y los abusos que cometieron pero qué yo quiero criticar atención a la gente que me sigue le he dicho, anoten las cosas para que le den seguimiento. Tome ahí los tweets de la familia Castillo. Miren lo que escribe Pelegrín Castillo. Se lo he dicho. Esa familia, la familia Castillo, Vincho Castillo y, so, y, y todos sus hijos, representan el balaguerismo, el trujillismo. Son unos malvados. Mira lo que escribe él. Murió un buen amigo. Se refiere a, a, a Pérez Martín, un asesino. Un dominicano de gran coraje, inteligencia y formación, el ingeniero Ramón Pérez Martínez. Nos unimos al duelo que, claro, la familia ya no tiene que ver con eso. Y uno, ¿verdad? Lamenta por la familia. Dice él, amigos y compatriotas, nuestras oraciones y solidaridad en nombre de nuestra familia. Dice él que murió un, gran, un, un dominicano de gran coraje, inteligencia y formación. O sea, que había que alabar la muerte, independientemente de... Ahí usted puede ver lo que representa esa familia... ¿Eh? Lo que representa esa familia Castillo. Imagino que, que Vincho habrá escrito algo o, habrá dicho, o va a decir algo en su programa. Lo voy a buscar también. Ponme ahí a Vinicito. Eso sea, para que la gente vea. Mira, nuestro más sentido pésame y solidaridad a la familia de nuestro amigo hoy fallecido. Porque son la misma vaina. Eso, eso, Vincho. Mírenlo ahí. Como de una vez salen defendiendo eh, el país entero. ...ha celebrado la muerte de este hombre... ...que es una pena, ¿verdad? que ...decirlo así... ...porque este hombre... ...a través de la banda colorada... ...aquella famosa banda... De, ...en los tiempos de Balaguer... ...mató, persiguió... ...y torturó a muchísima gente... ...ya quítenlo... quiten a, a, a, esa, a esa familia... Eh, ...funesta para la República Dominicana... ...para que vean... ...yo le doy seguimiento a todo... ...y cada momento... ...el tiempo que es el mejor descuido de todas las cosas... Le doy su zarpazo, mira, le doy su tablazo. Mira, yo, yo conocí a Ramón Pérez Martínez a través de José Florentino Sánchez. Malvados. Florentino, que era, que venía de la izquierda revolucionaria, que había estado en China, que había salido egresado de la Academia de Nankín como oficial del ejército chino. Y... En el país cuando llega está este lío de Ramón Pérez Martínez que había sido su compañero de, de, de, de actividades políticas izquierdistas. Y Ramón Pérez Martínez le salvó la vida porque en una ocasión él estaba en una lista negra para matarlo y él lo sacó. Y Florentino se enteró y por supuesto le agradeció toda su vida sí. el hecho de eso. Pero no dejaba de reconocer que Ramón Pérez Martínez era un bandido. Y lo decía, lo decía abierta y públicamente, Nos lo decía a los amigos como yo, como Fran Tejada, como Rafael Fernández. Eh, indudablemente que él me decía, este hombre no solamente mató, sino que humillaba a los otros. Cuenta él que una vez llegando a uno de, de los edificios que estaba construyendo ahí en, en, como dije, ¿cómo se llama el barrio? En Villajuana. En Villajuana. Villajuana. Eh, había un, un, un teniente, un capitán del ejército que estaba, era el encargado de la de la construcción, de, de, de cuidar, ¿verdad?, de la seguridad. Y cuando él lo vio, que el tipo viene como a, a, a querer indagar quién es usted, qué usted quiere, qué usted busca aquí, parece que él no lo conocía. Le dijo, mire, me echó un sí. improperio. Póngase chiquito, que usted es un... Sí. Es, dice, no solamente ataca la vida, sino la dignidad de la gente. Claro. Un malvado, un asesino de la República Dominicana al servicio del poder político en ese momento de, de Balaguer, que era un sanguinario y que siempre estuvo apoyado, apañado, y representado también en muchísimas ocasiones por los vinchos, especialmente Vincho Castillo y sus hijos, que siguen la misma generación. Se lo dije, punto por punto, le he dicho a esa familia, siempre ha estado al servicio de los sectores conservadores, de los sectores oscuros, trujillistas, balagueristas, la misma vaina. Y después, Leonelista, porque Leonel repitió el mismo, la misma conducta, menos la, menos la violencia, de balaguer, porque era un era. Eh, eh, eh, Leonel no es bochista, eso es una mentira. Leonel es balaguerista. Y siendo balaguerista, termina siendo una especie de trujillista. Eh, Leonel, me refiero en, en, en, en la forma de, de cómo actuar, porque Leonel nunca ha sido violento, ni ha permitido violencia, ni exceso en su gobierno. Eso es que, eso hay que. Eh, establecerlo ahí está yo no sé si la bandera debería estar un poquito más alta hoy porque cuando es el duelo se pone a la mitad ¿verdad? a media hasta hoy debería estar por encima, debería haber fiesta en la República Dominicana, este hombre que debió morir preso por todos los abusos que cometió, y mírenlo cómo muere qué pena miren, para concluir nuestro, nuestra participación del día de hoy, quiero que me coloquen unas imágenes ahí de lo que está sucediendo con la, el registro de motores, Señora, es un abuso es un abuso obligar a la gente a hacer una fila el día entero. Gente productiva, conchero y gente que, que tiene que trabajar. Y lo obligan a hacer una fila larguísima de un día entero para registrar un motor. Y adivina qué, amado, ni siquiera les revisan las luces, ni si tiene freno. Y me dicen varias personas, que lo he confirmado, que ni siquiera revisan si los documentos que tú estás entregando realmente pertenecen al motor. O sea, que no van al chasis, es lo que me han dicho por lo menos cuatro o cinco personas, me dijeron, no, no, ellos le tiran una foto, te ven los papeles y ya. O sea, obligar a la gente a hacer esa fila, ¿hmm? a hacer esa fila, gente que, que, que pierde el día entero haciendo eso, miren, ahí hay tres esquinas prácticamente, miren eso, miren eso, miren eso. La gente haciendo fila para ir a registrar un motor, debería haber, un plan organizado en el país entero y darle por lo menos a la gente seis meses con, con diferentes puntos donde quiera. Y ya después de seis meses, ¿verdad? Le dimos seis meses para que se inscribieran. Le pusimos diferentes puntos porque aquí hay un solo punto en la, en la provincia. Aquí hay un solo Pero, punto en la ellos provincia. Ellos no van a poder terminar entonces, eso en el plazo entonces, que dijeron. Entonces, no sometan al pueblo a eso. Eso es un abuso. Gente el, que va a las 3 de la mañana y el que, no hay, el que no ha terminado de hacer el proceso va a seguir en la calle y con la cantidad de gente en esas condiciones ellos van a tener que aumentar el plazo pero, pero, pero evidentemente no hay entonces, forma. las cosas se hacen planificadas Máxime. yo mandé una fotografía ahí al whatsapp muchachos para que la gente vea yo felicité esto en principio porque yo pensaba que, que, que tenía un sentido lógico pero ahora veo que no Vamos a ver, para, para, para, para que ustedes vean el disparate, el código QR que le ponen aquí atrás, se lo ponen doblado, ¿cómo lo va a leer la máquina? Miren eso, eso fue un compañero que me dijo, mira, mira, mira el código QR, ¿qué, qué aparato va a leer ese código? ¿Qué aparato va a leer ese código? Ninguno. Pero además, no sé si me están entendiendo, es una vaina como para cobrar los impuestos. ¿Verdad? Para pa sacarle cuarto a la gente. Además, ¿cómo tú que no vinculado? hay un criterio, o sea... No hay un la, criterio. El, el yo pensaba sí no que puede... la idea era, ¿verdad? Eh, hacer un registro nacional de la motocicleta y yo veía eso bien, ¿verdad? Con la matrícula. Pero sí. veo que esto es un disparate. Miren eso. Esa es la licencia del agua atrás, porque no vamos a poner la foto de mi amigo, ¿okay? ¿verdad? Dice categoría ¿verdad? 1 motocicleta, primera emisión. Muy bien. Son no cosas. registro. ¿Saben por qué dice no que... registro, Carolina llamado Porque el motor no da nombre de la persona que fue a sacarla ¿Pero qué es esto? Y entonces le ponen ahí, es que la licencia de conducir no puede tener vinculación con el vehículo. Y señores del Intran, no sean tan torpes. La licencia de, condu de conducir es lo que le permite a la persona ¿verdad? conducir un determinado vehículo. Pero no tiene una vinculación directa con el vehículo. Porque, por ejemplo, yo tengo una licencia de conducir. Pero con la licencia yo puedo manejar el carro de mi mamá que precisamente ando en él. Está ahí afuera. Pero el carro mío, verdad, y, y de mi esposa, lo puede manejar también. Y lo puede manejar mi esposa. Pero ella tiene su licencia y yo tengo la mía. Pero no podemos tener una licencia para un vehículo. Porque ese vehículo mañana ya no lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renovar una licencia cada vez que vendo un vehículo. Es una estupidez. Ahora bien, ¿qué es lo que sí tiene que tener? Que eso, eso sí lo destaco. El seguro. Y el seguro sí está vinculado al vehículo, más no a la persona. No sé si me, no me doy a entender. El, el seguro es para el vehículo. No a la persona Y la licencia es a la persona, no al vehículo Ustedes lo están vinculando O sea, Te están dando la licencia Es decir, que la licencia no es tuya, sino del motor Entonces Es un disparate Es un disparate Lo que está pasando Y además, obligan a la gente A irse a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana A hacer una fila Sin, sin ningún tipo de planificación Si tú tienes un pueblo tú, Porque eso está ahí eh, en el puesto interno en impuestos internet todos los registros de los vehículos que entran al país Si tú tienes por ejemplo 50 mil Motores en San Francisco de Macorís Tú tienes que calcular el tiempo que tú le vas a dedicar Diario a cada motor Y tú tienes que eso expandirlo En un tiempo X, por ejemplo en seis meses O en un año Y después de un año entonces tú bajas ya la línea Y dice, te di un año y te puse a Diferentes puntos en el pueblo, te di el espacio Para que lo hiciera con tranquilidad Y no lo hiciste, entonces sí, pero así Es un abuso Obligar a la gente a hacer esa fila para eso, porque al fin y al cabo eso no es más que un disparate yo lo había defendido en principio porque me, me parecía inteligente la idea de, del registro nacional de motocicletas con su matrícula ¿verdad? pero el casco sí pudiera llevar la matrícula del vehículo atrás, pero no la licencia lo que significa señores que lo hicieron sin criterio, sin ningún tipo de estudio es decir en conclusión, un soberano disparate, que lean ese código QR que lo lean ¿A qué no lo pueden leer? Porque está eso? Es un platiquito mal puesto. Eso debe ser como una especie de placa de chapa que no se doble para que tú lo puedas escanear. Que lo escaneen ese, ese código QR. ¿A qué no pueden? Porque está doblado. Está doblado. O sea, un desastre lo que está pasando aquí porque no están planificando. Es decir, son medidas populistas. Qué pena que sigamos en, en, en este país con este nivel de improvisación. Muchísimas gracias. Ya no voy a seguir hablando más. Amado... Bueno, señores, gracias a Yerjan la Antigua por eh, su comentario. La verdad que va, ¿eh? yo que soy motorista, yo tengo mi motor. Yo no pues, voy a hacer esa fila. Pero tú no vas a hacer esa Vuelvo. fila. Porque tus niveles de ocupación no te permiten esa vaina. Ahora, lo que ellos deberían hacer es darte la oportunidad a ti de que tú puedas ir y que tú en cuestión de media hora tú lo puedas hacer. Pero no te pueden obligar a irte a las 4 de la mañana para tú salir a las 3, a las 4 de la tarde. ¿Cómo a tú ver, vas además a Además, hay, hay, oh, no. hay otro tema. Si el casco tiene el código QR, eso quiere decir que el casco está supuesto a que lo lean en, en la carretera, en la calle, cuando tú andas eh, en tu motor. Exacto, te paras. Pero te ¿qué para. pasa? Que el pasajero que va atrás no tiene... No cargo. tiene... Cargo. <ríe> ¿Qué Estoy... es lo que le van a leer? El cráneo al pasajero. Oiga, qué estupidez, qué disparate, porque lo que debió de hacerse es... Obli ponerlo en un lugar donde se pudiera leer en el motor que fuera visible Porque lo que tú dices tiene que estar ligado al motor No al, no. No, no al conductor Exactamente Eso o que el, el pasajero también llevara el casco con el mismo sticker sí. Pero miren yo acogí la, la propuesta de la, de, la, de, la doctora, de la doctora Y escogí que el azul es el color que más se me acerca lo, Ya lo, lo asocié a un hecho feliz Y entonces tengo aquí el azul y como el azul me va a tranquilizar, estoy mirando el azul y la vaina es verdad que la vaina funciona. Pero aquí el azul, el hoy, El azul. Vamos a, vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos <risas> estará con nosotros la doctora Andrea Manjarres, nuestra psicóloga, para un tema interesantísimo. Así es que no se vayan, hay más Voy a probar en el carro los colores.